Hoy en día están ocurriendo muchísimos cambios y no tienen que ver solamente con este tema de la pandemia y demás. Hace rato las industrias tradicionales, entre ellas por supuesto lo de los seguros, pues vienen adoptando nuevas metodologías y sobre todo nuevos canales de comunicación e interacción con nosotros los usuarios. Por eso nosotros desde Sobseguros pues nos estamos dando la tarea de reunir información relevante y también inspiradora como el libro electrónico que se van a poder descargar a continuación. Ese libro lo denominamos las tres agencias de seguros digitales que están dejando obsoletas a las agencias tradicionales. Pues sí, no se lo tomen por favor ni personal, ni a mal, ni muy a pecho, porque es más bien un llamado a despertar, adoptar y hacer una mezcla de todo lo que les ha funcionado toda la vida para vender seguros y los nuevos canales y posibilidades que brinda Internet y el canal digital. Si quieren conocer más, descarguen este informe que les preparamos y sigan conectados todos con la información que les traemos desde Academia Subseguros, los webinars, las charlas, los blogs, los artículos, todo. Un abrazo y nuestra mejor energía siempre.